¡Sorprende a todos tus rivales con el globito sorpresa! Pico el balón, como pico. ¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y este es el primer episodio de Zona Entrenamiento en FIFA 15 y lo inauguramos con este tip super especial que es el globito sorpresa con el cual van a sorprender a sus rivales de una forma increíble lo único que tienen que hacer es hacer un tiro bombeado, un tiro de globito Y calcularlo al palo contrario del portero Si pueden, al ángulo La fuerza es de 2 y medio Un poquito menos de 2 y medio por ahí Va a ser la fuerza de, de nuestro bombeado Y vean nada más cómo sorprendemos al portero Lo techamos Y esto es al borde del área, más o menos por estas zonas Aquí pueden driblar o entrar eh, con un jugador después de una finta Y vámonos, directo al ángulo el tiro globedito, ven por ejemplo aquí podemos haber driblado a alguien Cerramos el espacio y en lugar de mandar un centro Pum, mandamos un globito Y sorprendemos a todos Ven, este tipo de goles, son increíbles Son fantásticos y se ven Deliciosos cuando los haces La verdad es una sorpresa para todos los rivales contra los que jueguen Y no es muy difícil de realizarlos Ven aquí esta jugada por ejemplo Nos vamos con Cristiano Ronaldo Igual puede haber cortado pero no Desde el mismo borde del área calculo Al palo contra el portero al ángulo Dos y medio la barra, un poquitito, un poquitito menos. ven aquí la fuerza, dos barras y tantito la mitad por ahí. Y pum, papayons, al ángulo, papalor. Ahí fue un golazo de Cristiano Ronaldo, sorprendiendo a todos. Yo pude ahí haber cortado hacia adentro. Si un defensa te espera, te quitan la pelota. En cambio, seguí corriendo hacia adelante y globeo la pelota. ¿Y quién me para? ¿Quién? ¿Quién me para? Nadie. Aquí hay una jugada que va a ser el chicharito. Sigue sí, jugando como loco ahí por el acorde de la Se volvió loco, no sé qué se tomó en la mañana. Se mete ahí, corta y pum, en lugar de centrar, metemos el globito. Y ahí no fue gol porque se metió su cabeza ahí. Creo que fue Juan, pero fue una jugada increíble y una jugada de gol totalmente. Ya estaba dentro de la pelota. Y aquí vean la exquisitez. Nos vamos por aquí, por dentro y globeamos la pelota al palo contrario del portero. Pues bien, amigos. Por favor, eh, practíquenlo. Yo les recomiendo que, que lo intenten en partidos amistosos. Todos estos juegos, juegos obviamente, son en línea contra, contra jugadores de calidad. Y eh, espero que sea de utilidad. Es, es una jugada muy sorprendente. No es muy difícil de hacer. Y recuerdenlo, amigos. Mandando globitos como loco y corriendo como el chicharito. Viva la vida!